alteraciones en las funciones ejecutivas entonces eh, básicamente las alteraciones de las funciones ejecutivas se conocen como los síndromes eh, desejecutivos. ¿sí? y aquí lo que vemos en las alteraciones eh, ejecutivas pues eh, son problemas de eh, control bueno aquí esas serían como las alteraciones en las funciones ejecutivas como adquiridas ¿sí? para que las diferenciemos de otras alter de las alteraciones del desarrollo ¿Sí? En las alteraciones, pues no se hablaría tanto como un síndrome ejecutivo, sino más como eh, problemas de, de, de autocontrol o problemas de control o problemas de desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, dividámoslas en dos, alteraciones eh, del desarrollo y alteraciones adquiridas. ¿Sí? Entonces, las alteraciones del desarrollo, pues, tendrían que ver un poco más con eh, problemas en el neurodesarrollo que conllevan a que no se logre adquirir adecuadamente ciertas funciones eh, que, no se, que, eh, que no se logren desarrollar, adquirir ciertas funciones de control. Esto básicamente donde, en qué tipo de alteraciones o qué tipo de patologías lo podemos ver. Esto sería mucho más común en patologías como eh, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? el TDAH, eh, alteraciones por ejemplo del de el, el trastorno del espectro autista, ¿sí? eh, alteraciones como el trastorn, eh, trastorno, trastornos de la conducta, como conducta oposicionista, conductas violentas. Eh, conductas violentas, conductas disruptivas, trastornos eh, emocionales como de ansiedad, de, de tristeza, depresión, eh, impulsividad, todo lo que tenga que ver con impulsividad, ¿sí? eh, déficit cognitivo, en trastornos del aprendizaje, que se esté alterando, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, si lo que tenemos es una alteración más de la red, del de, de desarrollo de la red de, de, de, de cognitiva, de control cognitivo, sí, pues lo que más vamos a tener es trastorno del espectro autista, eh, vamos a tener problemas de aprendizaje como dislexia, discalculia, etcétera, sí, eh, y puede ser un poco de déficit cognitivo, sí. Lo que más tenemos es alteraciones de la red de control eh, de, de, de, conductual. ¿sí? Pues lo que más vamos a, a ver será problemas, por ejemplo, algo del trastorno del espectro autista por las estereotipias, trastornos de la conducta, sí, trastornos emocionales, impulsividad, violencia, eh, ¿sí? eh, también algo de, de hiperactividad. ¿Sí? Este, acá sería un poco más como de inatención. Si lo que vemos es más problemas para controlar, eh, para inhibir eh, en, en términos del control de, de lo social, del circuito de, de, de control social, ¿sí? Ya en un momento con más detalle, pues lo que más vamos a tener es lo mismo. Trastorno del espectro autista, ¿sí? trastornos eh, por ejemplo cosas como el, el acoso escolar acoso o maltrato que no logras pensar o sentir como los otros y ¿sí? también un poco de, de trastornos conductuales del comportamiento, comportamiento de normas etcétera eh, y, pues, es muy raro que no haya, que no haya, que haya trastornos en el desarrollo como de, del de control motivacional. Si lo que, si, si llega a existir, pues, lo que más tendríamos es como casos de depresión infantil, tal, tal vez, ¿no? Entonces, en control motivacional, entonces, lo que más tendríamos es como problemas de eh, depresión. Listo. Entonces, esto sería en cuanto a lo del desarrollo, ¿no? Entonces, Vemos, en lo que podría afectar. ¿Alguna pregunta está ahí sobre las alteraciones del desarrollo en términos de, del funcionamiento ejecutivo? Y ya lo otro sería las alteraciones, no tanto el desarrollo, sino las alteraciones que son más adquiridas. ¿Sí? Entonces, dentro de las adquiridas es por básicamente daño o lesión cerebral. ¿Sí? Entonces, por un tipo de alteración en... en eh, eh, por demencia, por ejemplo, una, un, tras, un, un síndrome neurodegenerativo, ¿sí? o un, un problema eh, o una, un trauma cranencefálico, como lo vemos en, en, la, en las figuras que están acá. ¿Sí? Aquí vemos como los, tras, los trastornos, los traumas cranencefálicos, tumores, como en este caso también, y otro tipo de, de, de lesiones, ¿no? Entonces, que afecten. La, la integridad de las conexiones en, eh, en los circuitos eh, eh, de, eh, asociados a las funciones ejecutivas. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de las adquiridas tendremos síndromes disejecutivos con, con, con una alteración más del componente de lateral es decir, el propiamente disejecutivo. Síndrome de desinhibición, con unas alteraciones un poco más de los componentes ventrolaterales y orbitofrontales. Y síndromes apáticos, con una alteración un poco más de los componentes ventromediales. ¿Listo? Algo que, algo que debemos tener claro de tanto de las alteraciones del desarrollo como de las adquiridas, y es que es muy difícil tener síndromes puramente cognitivos, conductuales, sociales o motivacionales. Por lo general, siempre los síntomas mezclan alteraciones en varios de los dominios ¿sí? ¿por qué? porque si tú no logras eh, resignificar o pensar muy bien o controlar muy bien tu atención, va a ser muy difícil que logres también controlar tu, tu, tu comportamiento bueno, y así sucesivamente ¿no? Entonces, las tareas no, y los, las tracciones no suelen ser solamente de una de las dimensiones, sino que implican múltiples dimensiones, ¿no? entonces a esto se refiere con que son multidimensionales e interrelacionados en, con respecto a los síndromes también tenemos que saber que, que, que son tienden a ser gra graduales, es decir, que eh, las alteraciones no son como que no tienes la función ejecutiva o si sí la tienes, no, eh, son alteraciones que implican mayor o menor alteración en las estrategias de control voluntario eh, y esa gradualidad va a cambiar enormemente entre contextos, va a cambiar eh, definitivamente, es diferente entre un contexto escolar, en el trabajo, eh, o, o, o en otros contextos, eh, en la casa, entonces cuando los contextos son más novedosos, más extraños para la persona, tienen menos, eh, hay mayor cantidad de elementos, son más complejos, tienen menos apoyos sociales para facilitar el control en esos momentos suele haber mayor eh, pérdida del control o sea, suele haber más eh, se, se, se, se evidencia de mayor en mayor medida el control en la deficiencia de control ¿sí? por ejemplo en el consultorio muchas veces en la vida cotidiana funciona muy bien pero cuando llegan la, al consultorio vemos unas grandes deficiencias, o viceversa. Si ya han ido mucho al consultorio y lo conocen a uno y demás, los consultores fun, funcionan dignamente, pero en el trabajo, en la escuela, les va muy mal. Entonces, en términos de funciones ejecutivas, tenemos que tener en cuenta ese, la, esa dependencia, que la función ejecutiva depende enormemente del contexto y que y, y, y, y la intensidad del daño va, va a cambiar enormemente de un momento a otro. En eso se refiere con que son dinámicos. ¿Listo? Entonces, en el síndrome ejecutivo dorsolateral lo que más vemos son alteraciones en funciones de control cognitivo como de planificación, secuenciación, selección de estrategias, etcétera. Eh, o sea, en estas funciones de control atencional, de, control, de, de, de conductas dirigidas a metas, de planificación, vemos eh, problemas, por ejemplo, las tareas de, de flexibilidad cognitiva, algo que se conoce como la inflexibilidad cognitiva o la terquedad, personas que siguen cometiendo errores a pesar de que ven que la estrategia no es adecuada, ¿sí? eh, falta de, de recursividad o de, o de, de pensamiento estratégico, ¿sí? Fallas para detectar errores propios, incluso que pueden llevar a anosognosia, eh, Problemas de, de lenguaje, problemas en la fluidez verbal. No, no necesariamente se tienen que presentar todos. En algunas personas se pueden presentar unos y no otros, porque eso depende con quién se esté conectando todo el circuito, en lo que está alterado. ¿no? Eh, baja fluidez verbal, baja eh, problemas eh, parafasias semánticas, problemas de comprensión, ¿sí? cuando se afecta mala conectividad con lo lingüístico. Con, lo, con la memoria, entonces problemas de memoria, ¿sí? Con alteraciones en el recuerdo libre, o sea, la curva de memoria es casi, es casi plana, pero mejora enormemente la curva de memoria cuando tú le presentas claves, ¿sí? Recuerda que vimos una fruta, ¡ah! manzana, ¡ah! pera, una, ¿sí? Recuerda que era un objeto comenzado con, va, ba ¡ah! balón, y así por el estilo, ¿no? Entonces, eh... La, las claves hacen que el recuerdo mejore enorme, entonces lo que vemos es una pérdida de las estrategias para el recobro, ¿sí? con un incremento enorme de intrusiones y confabulaciones, es decir, las personas se, eh, muchas veces incluyen o se inventan parte de los recuerdos o de la información, eh, dado que tienen pobre control sobre lo que recuerdan, lo que saben, lo que vivieron o lo que no vivieron, con alteraciones también o con incluso amnesia de la fuente, es decir, con no recordar o distorsionar dónde vivieron o dónde recordaron el evento, ¿sí? Con pobres estrategias de control de la memoria. Entonces, una gran divergencia de la memoria, pero que llevan a una gran cantidad de problemas de control. Sí. Si vemos esto, cambia también, ese tipo de habilidades cambian a lo largo de la vida. Estas habilidades son más pobres en la niñez y van madura, van, van, van generando van generando mayor control sobre la adolescencia, la juventud, pero se van perdiendo también con la adultez, porque es, eh, esto depende normalmente de los circuitos, de los cables. Es es la medida en que se desintegran los circuitos, se pierde materia blanca. Eh, pues vemos también que hay alteraciones, se van perdiendo un poco estas funciones de control, esas habilidades de control, ¿no? Es que cada vez son más pobres eh, en personas con adultos más mayores. Eh, entre más se pierdan, o sea, ¿qué podemos saber? Que entre más problemas, entre de, de todos estos hayan, es más probable que la alteración en sustancia blanca sea más global. Entre más específicos sean las alteraciones, ya podemos ver circuitos específicos, cables específicos o zonas específicas afectadas. ¿Sí? Es un, tra eh, un trauma cronoencefálico que tiene un gran efecto sobre la sustancia blanca, puede afectar muchos de estos. Un pequeño tumor o un aneurisma o una pequeña falla muy, muy local puede solamente afectar algunas de estas funciones. Sí. La ventaja es que eh, en personas jóvenes este tipo de funciones rehabilita muy bien, se recupera de muy buena forma por la plasticidad cerebral. Que si tenemos una gran conectividad con un muy buen estado de salud, es probable que tanto niños y adultos puedan recuperar muy bien estas funciones. También tenemos que tener en cuenta que la pérdida funcional como la rehabilitación va a depender del nivel de salud física, mental y cognitiva. ...premórbida, es decir, antes de la lesión... Personas con más, con más problemas anteriores en su salud, por ejemplo, problemas cardíacos, obesidad, sedentarismo, eh, mala nutrición anteriores, pues no tienen tan buen pronóstico. Personas con mejores estilos de vida, personas con mejores apoyos sociales, con otros grupos sociales que los ayudan, que los, que los quieren, que les permiten generar control, por lo general recuperan muy bien, muchas de los o vuelven a desarrollar muy bien, muchas de las funciones de control cognitivo. ¿sí? Eh, y bueno, también en términos, eh, ya lo hemos visto, ¿no? Problemas atencionales, problemas perceptuales y control motor. Este sería el famoso síndrome ejecutivo, muy raras veces se presenta como un todo, por lo general se presentan más algunos de los patrones de acá y cuando se presenta como un todo ya estamos viendo o oh, problemas de, de neurogeneración avanzados o, pro, o daños cerebrales bastante eh, masivos, y que por lo general comprometen grandes porciones de sustancia blanca y componentes eh, subcorticales. ¿sí? Eh, y entre más grave, pues entre más síntomas, más difícil la recuperación. Entre más específicos los síntomas, más fácil la rehabilitación. ¿Listo? ¿Puntas hasta ahí? Veo varias. Laura, cuéntame. Profe, y sí, en cuanto... Al, a la diapositiva que tenías ahorita la puedes devolver por fin listo ahí, en el automonitoreo pensaba más en, en la disformia corporal necesariamente esa tiene que ser por algún tipo de lesión o no, puede ser como lo vimos, problemas de desarrollo okay. lo que vimos acá ¿Te acuerdas? Entonces, eh, aquí en ese tipo de cosas, entonces podríamos incluso aquí agregar como dentro de este, de este tipo de, de, de, de problemas de, en el desarrollo, por ejemplo, esto podría ir más como en los problemas cognitivos, como los trastornos de esquema corporal, sí, para percibirse a sí mismo. Sí. sí profesora, mi pregunta, gracias. Eh, gra gracias a ti, buena pregunta. Eh, entonces, ya, ya, ya que con eso pues nos queda mucho más claro. Eh, ¿Quién sigue? ¿Quién tiene la levantadita? Eh, Antonia, cuéntame. Y eh, profe, con esto de la memoria, esto se relaciona, por ejemplo, lo que se hace en, pues, en Jurídica, por ejemplo, que se evalúa como un testimonio la veracidad y como lo que sí se puede de verdad tener en cuenta, su, pues lo que dice su testimonio según como sus funciones atencionales y bueno, de memoria, para claro. saber qué, qué tanto puede servir, ¿cierto? Y claro. debe haber eh, como evaluaciones específicas para eso, ¿cierto? Pues en realidad no se hacen, pero deberían hacerse, ¿no? Si un buen abogado podría invalidar un, te un testimonio demostrando que alguno de los, de los testigos... Eh, tiene fallas de regulación de, de la memoria, es decir, que no controla muy bien lo que sabe y lo que no sabe ¿sí? por ejemplo u, u, u, un testigo por ahí de, de un niño, ¿sí? siete, 7 años, si tú demuestras que fácilmente el, eh, su memoria es inestable, por dado que no tiene un buen control todavía ejecutivo, una metamemoria pues entonces ese testimonio entonces, no, no, eh, pierde validez ¿sí? o confiabilidad eh, lo mismo en adultos, con adultos mayores o, por, o por ejemplo, bajo condiciones de, de estrés. Eh, en situaciones de alto estrés es probable que el control de la, eh, las funciones ejecutivas todas van a sufrir en condiciones de estrés. Todas. Todas se van a ver disminuidas en, en, en condiciones de presión, de, de estrés, de pérdida de control. Sí, donde tú percibes que no tienes el control de, de la situación, en ese momento comienzan, a, comienzas también a perder el control de otras funciones. ¿no? Esto es fundamental, por ejemplo, en psicología laboral y en psicología de la surga, del deporte, que es entrenar a los deportistas en percibir control para que tengan mayor control mismo durante la, la, la, la, las situaciones. Siempre, como, como ese caso de... De, me acuerdo mucho, la película de Harry Potter, donde con una poción todo le salía bien, pero era porque ganaba una autoconfianza enorme, ¿sí? Y entonces percibía que todo lo podía hacer, lo, lo hacía muy bien, porque ganaba mucho control y era muy cuidadoso con todo lo que hacía o decía, ¿no? De lo mismo, eso, eh, ustedes los que hagan deporte o una vida que no está lúcido porque todo le, lo, lo, lo, lo programa bien, ¿no? Y con respecto a lo jurídico, pues sí, eh, eh, eh, este... Eh, eh, en, eh, en situaciones de estrés, por ejemplo, tú demuestras que esa persona pierde el control en situación de estrés y eso puede contaminar sus recuerdos, entonces ese testimonio puede ser invalidado o desacreditado. Entonces todo esto entra en juego, ¿no? Eh, y si sabes muy bien, pues si tú eres un muy buen psicólogo, neuroci neuropsicólogo, neurocientífico cognitivo, pues tienes muy buenas estrategias para valorar hasta qué punto la, la memoria de las personas puede interferirse, con ejercicios tan simples como los que hicimos cuando evaluamos memoria de esto de, la, de las palabras, ¿no? Con la palabra noche y almohadas y ese tipo de cosas. ¿Listo, Antonia? Listo, profe, Estoy perdiendo plata, yo debería estar haciendo eso y no acá plata, pero bueno. Mariana Arias. Hola, profe. Eh, es que yo tenía la duda, o sea, pues creo que la respuesta es sí, pero por ejemplo, los adultos mayores que se vuelven súper tercos y aparte de todo, como que tienen problemas de memoria, entonces ellos dicen que ellos recuerdan una cosa, pero no, en, o sea, eso no es verdad, pero como que se vuelven muy tercos con eso, o tiene que ser a su manera y no, esto no es así, tiene que ser así, así, así. ¿Eso sería como, tendría algo que ver con este síndrome? Es probable, es muy probable que es, eh, es muy probable eh, y con fallas de, de, de anosapnosia. Es decir, que tú no reconoces tus propios eh, problemas, ¿sí? por los problemas de auto monitoreo. Pero cuando ya, ya eso sucede, ya estamos hablando de tal vez de un, nivel, de un nivel mucho más avanzado de un tipo de síndrome neurodegenerativo, por ejemplo, un trastorno de, de, de una enfermedad de Alzheimer. ¿sí? ¿Qué se puede hacer antes? Eh, se sabe que, los que las, to casi, casi siempre las enfermedades de Alzheimer comienzan con problemas atencionales y de velocidad de respuesta que tienen que ver también con esto y de fluidez semántica, fluidez verbal. Entonces, si en tu familia hay historial de demencias con, por enfermedad de Alzheimer o algo así... Es importante a nuestros familiares, tíos, tías, papás, mamás, etcétera, estarles haciendo exploraciones desde los 40, 45 años, 50 años, sobre fluidez verbal, control atencional, eh, planificación, que es básicamente lo que hicimos en este taller y lo que hicimos en otros talleres de atención y demás, ¿no? Eh, y si comenzamos a ver que periódicamente pueden haber pérdidas en estas habilidades, es probable que se esté comenzando a desintegrar este circuito de control cognitivo. Si nos esperamos a que aparezca ya la inflexibilidad cognitiva, las, los problemas de memoria, que los problemas de memoria pues, son una extensión de problemas de control, de, de control ejecutivo, pues entonces ya tal vez dejamos pasar mucho tiempo y la calidad de la vida de las personas se nos va a deteriorar muy rápidamente. ¿Sí? por eso es tan importante detectarlo antes de que comience listo, gracias profe. listo Mariana y Gabriela eh, profe, creo que la respuesta va a ser sí, pero pues prefiero preguntar, digamos cuando estábamos hablando de los trastornos antes eh, me surgió la pregunta de en los trastornos de conducta, si también estaría incluido los, los trastornos de conducta alimentaria como si... Eh... Es probable, sí, sí, sí, es probable, es probable, eh, aquí entran varias cosas, ¿no? Yo creo que es que sobre eso tenemos, sobre los trastornos, o sea, el problema siempre que yo veo en muchos de esos trastornos es la, es la clasificación y los síntomas clínicos, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se entonces se clasifica? Yo creo que acá tenemos al menos dos cosas importantes. Por un lado, es la, los trastornos de somatomorfos, como se llama, cómo te percibes a ti mismo. Y por otro lado, como los que implican ya la cuestión alimentaria. Porque puede ser que si te estás percibiendo gordo, dejes de comer, pero esto es como una alteración, más, es más como una extensión del problema de, eh, de, de, de, de percepción o de autopercepción, ¿Sí? Eh, si te estás, eh, eh, los trastornos propiamente dichos de, de alimentación, lo que hay que ver entonces, por ejemplo, o si sea, hay inapetencia, puede ser que la inapetencia esté relacionada más con una alteración también con alguna alteración de, de, de control de incentivos de ese circuito ventromedial, eso se ha visto y puede ser una extensión de un, un trastorno más grande de tipo depresivo o algo, algo por el estilo, con una falta de incentivos una abulia, ¿sí? o puede ser y eso puede llevar en algunos casos a, a, a, a, a, a, a, ciertos, a, a ciertos tipos de anorexia donde no hay ganas de comer, ¿sí? Es diferente que tú no quieras comer para no engordar, eso es completamente diferente. Otro puede ser como con ideas eh, extrañas o, o, un, o problemas de control del pensamiento, ¿no? Con un exceso, por ejemplo, de ideas intrusivas de, de, de, de, de, de las calorías, ¿sí? Entonces, con... Personas que, eh, y eso pues, suele estar mezclado también muchas veces con bulimia, entonces con atracones de comida o con personas obsesivas con mirar eh, eh, las calorías de la comida o, o pesar la comida, ¿sí? Entonces puede estar más relacionado con un trastorno de ansiedad, de impulsividad, de tipo TOC hacia la alimentación y eso pues tendría que ver un poco más con el circuito eh, dentro, eh, de control cognitivo, de inhibición. ¿Sí? o, como les decía, de, de, de control del pensamiento en términos de entender qué es lo que está pasando, un poco más del circuito lateral. Entonces, yo creo que se puede entender desde varias ópticas, teniendo, o sea, haciendo un algo que se conoce actualmente, un perfil transdiagnóstico del de comportamiento de las personas o el funcionamiento cognitivo de las personas. Hacia el futuro, lo que la, la psicología clínica va, está migrando hacia dejar los criterios diagnósticos, para pasar a o sea, las categorías diagnósticas tipo DSM a, un, a unos perfiles transdiagnósticos, para ya de diagnosticar o hacer tipo de evaluaciones basados en fundamentos como problemas de impulsividad, problemas de control atencional, problemas de control motivacional. Y con eso podrías, en general, o sea, en lugar de tener una terapia para los trastornos de alimentación, tendrías una terapia para todos los problemas donde haya eh, trastornos de control ¿sí? conductual, por ejemplo mucho más eficiente. ¿Sí me hago entender, eh, Gabriela? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, la respuesta es sí, pero depende las características del trastorno eh, y se analizaría de diferente forma. Tenga más sentido en términos interpretativos, en términos diagnósticos, pero también en términos de rehabilitación o de prevención. Listo. Tendríamos el síndrome de desinhibitorio. Sí, acá tengo lo acabamos de tocar con algunos componentes eh, donde lo que tenemos es una falta de freno y una falta de control. Tendríamos, por ejemplo, falta de control del lenguaje. Cuando el lenguaje no se controla adecuadamente, lo que tenemos es un exceso de un, un lenguaje con una alta velocidad, pero puede tener, comprometer la, la, ser un poco pobre, ¿sí? como jerga fascia casi, eh, con alto contenido de palabrotas, como en algunos síndromes, como esquizo, esquiz, síndromes esquizotípicos o síndrome de, de Tourette o algunos trastornos donde no hay freno y pues las palabrotas se vienen inmediatamente. Puede también estar relacionado con algunos otros patrones, por ejemplo, donde pueden haber comentarios insensibles, crueles. Sí. En, en trastornos, por ejemplo, es típico en algunas eh, demencias de tipo frontotemporales, donde las personas se vuelvan muy insensibles, e incluso en personas que no aprendieron a, a amarrarse la lengua y creen que, que, que, que no tener pelos en la lengua es algo bueno, eso no es nada bueno, porque pues, si eres a los demás. En lenguajes sexualizados, en lenguajes ofensivos e hirientes, se ha visto mucho de este tipo de componentes, en ¿no? personas con trastornos de tipo eh, desinhibitorios. ¿Sí? Eh, alteraciones en control de impulsos, o sea, impulsividad, ¿sí? comer mucho, hacer mucho, golpear a las personas, eh, o sea, todo lo que tenga que ver con un exceso de conducta no frenada, con una pobreza en las tareas de tipo no go, go no go, ¿sí? eh, alteraciones emocionales básicamente con grandes componentes de ansiedad o la habilidad emocional, como esa montaña rusa en los momentos manía en unos momentos excesivamente activado, feliz, en otros momentos, pero de un momento a otro, eso se puede confundir con trastornos bipolares, porque no es bipolaridad, es simplemente porque para un trastorno bipolar tiene que haber estabilidad en, en, en, la, en, la, en las emociones de, de, de como de depresión y de manía, no con un mes de manía, tres meses de depresión, eso no sucede acá, entonces simplemente hay un cambio descontrolado en la emocionalidad, ¿sí?, con donde se pueden presentar de forma extrema de un momento a otro cualquiera de estas emociones. Yo creo que todos conocemos amigos o amigas que tienen esta tendencia. No quiere decir que tengan un trastorno así. Quiere decir que tienen problemas de control y de freno. ¿sí? Eh, conductas hipersexualizadas, problemas para decir no, para aplazar el refuerzo. ¿sí? Bien. Eh, conductas impulsivas, ¿sí? exceso de conductas de riesgo, eh, compulsiones, Adicciones, etcétera. Eh, conductas ritualizadas, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos obsesivos, ¿sí? Problemas para mantenerse en una tarea, procrastinación, es decir, cambias de tarea, estás comenzando el trabajo y de un momento a otro te vas al chat, luego te vas a la página, al Facebook, a, al Instagram, luego vuelves, luego vas a una noticia, luego te paras, vas, cocinas, lavas la loza, vuelves y te paras y no logras mantenerte en una tarea, ¿sí? Eh, en algunos casos problemas para hacer juicios morales o para la control, el control moral de la conducta, violencia, agresividad, conductas antisociales, conductas como lo vimos, en, bueno, todo esto puede estar relacionado. Y aquí no es tan claro hasta qué punto puede haber o no anosognosia, dado que pueden haber problemas para valorar el, el propio comportamiento. Esto, esto es adquirido, ¿no? esto es por lesiones. Pero, pues, este, vimos lo otro que también se puede presentar como patrón de conducta por falta de desarrollo, problemas del desarrollo. Y, por último, tendríamos el trastorno eh, disejecutivo, o el, tras, bueno, el síndrome apático, ¿no? Que sería un problema para iniciar la conducta. Falta, y lo que vemos es una pobreza del comportamiento en general. ¿Sí? persona... Simplemente está ahí, no se mueve mucho, no hace mucho, no, no tiene deseo de hacer muchas cosas. Esto no hay que confundirlo con depresión, ¿sí? eh, puede haber apatía cognitiva, es decir, con lentitud, con bradisiquia, con, con una lentitud en respuestas, en responder, con el lentecimiento del pensamiento y de las respuestas en general, con unos tiempos para realizar las tareas in, gra, gravemente incrementados, pero básicamente por falta de iniciación del comportamiento, con no realización de tareas, porque simplemente eh, se frena la conducta y no se puede volver a generar. Apatía motora, fallas para iniciar o mantener el comportamiento en una tarea, con apatía emocional, donde a, puede haber abulia, que es falta de interés. Okay, no me interesa... Y estudiar, leer, trabajar, para qué, no, no hay ganas, reducción del incentivo y pues aunque puede ser confundido con depresión, no confunde, muchas veces no cumple todos los criterios de depresión ¿no? y, y además porque es el producto de un daño cerebral, no es el producto de una, de, de, de, de, de, de, de algo eh, cotidiano como es el los trastornos del neurodesarpe, de, como es eh, el daño cerebral, ¿no? O sea, acá hay una causa específica que es el daño cerebral. En la depresión, pues, no hay una causa que sea eh, como daño cerebral, ¿no? Eh, y, pues, en el caso más extremo, puede llevar al mutismo acinético, es que simplemente la persona está casi ahí que como un vegetal no responde, no hace, no... ¿sí? escasamente mirada, una mirada perdida sin hablar ni nada, ¿no? ese sería básicamente el, el, el, el, el trastorno apático ¿no? y con eso completar, completaríamos el abanico de, tras, de los principales trastornos en el desarrollo y en eh, y ad, y adquiridos por lesión en las funciones ejecutivas eh, no sé si hay alguna pregunta con respecto a, esta, a esto de las alteraciones de las funciones ejecutivas eh, recuerden que estas alteraciones cambian enormemente a través del tiempo, que no son estables, eh, cuando son principalmente adquiridas, cuando son por daños cerebrales, entonces pueden cambiar de un día para otro, puede ser que un día una persona esté muy disfuncional, el otro día esté más funcional. Eh, dependen enormemente del ritmo circadiano, del estado nutricional, de, de, de la percepción del de, de estrés, del control que tenga sobre el contexto. ¿sí? Si se le dan buenas ayudas en contexto, pueden mejorar enormemente muchos de estos síndromes. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta para cerrar esto? No, pero... No. Bien, cerremos entonces funciones ejecutivas.